¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo te recomiendo suscribirte Que te haremos las predicciones de la fecha Fecha 12 de eliminatoria Rumbo a cada 2020 Si eres nuevo te recomiendo suscribirte Así sabrás cuando subimos videos Primero comencemos con la fecha 5 que pasó Donde hubieron sorpresas gente. Hubieron sorpresas Equipos que en papeles Tenían que perder, no perdieron Ganaron, otros le dieron vuelta, otros golearon sobre miedo. esas son las eliminatorias más reñidas de todas, donde Bolivia le ganó a Perú en la base favorita era Perú, pero eso, eso queda en otra cosa Venezuela versus Ecuador, Venezuela sobre nuevos y extraños con la victoria que tuvo Ecuador versus versus venezuela ecuador perdió 2 a 1 iba ganando con un gol de Ener valencia de penal pero le dio vuelta venezuela y ganó 2 a 1 colombia y Brasil empataron 0 a 0 donde este partido la figura fue ospina argentina uruguay un partidazo se lo llevó a argentina cómodamente 3 a 3 recordando que en primer tiempo el partido era parejo de ida y vuelta pero con el gol de Messi se abrió el partido y golearon 3 a 0 Chile-Paraguay. Un Chile que venía de caer ante Perú. Un Paraguay que venía de empatar con Argentina. Pero como dicen, todo puede pasar en estas eliminatorias. Con esto las eliminatorias se pone caliente, candela con estos partidos. Y así queda la, la posición de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 recordando que los cinco primeros van los cuatro primeros van directo al mundial y el quinto lugar va a repechaje por un cupo por un puesto al mundial está la tabla posición con Brasil primero segundo argentina tercero ecuador con 16 tantos cuarto uruguay quinto colombia paraguay sexto perú séptimo chile octavo bolivia venezuela últimos con 9 y 7 puntos respectivamente los próximos encuentros: bolivia versus paraguay ecuador versus colombia colombia versus ecuador argentina perú chile venezuela brasil uruguay el partido de la semana el partido de la semana gente decía mis predicciones déjame tus predicciones en la cajita de los comentarios yo estaré subiendo un video. Después de este, subir un video de las predicciones de, de mis suscriptores. estamos con el primer encuentro entre Bolivia versus Paraguay. Uy, un duro compromiso, pero creo que este partido para mí se lo lleva a Bolivia. Creo que Bolivia en la paz se hace fuerte. Y creo que va motivado por la victoria que tuvo ante Perú, que no es un fácil rival. Pregúntale a, a Chile. Para mí creo que Bolivia se lleva de triunfo. Colombia versus Ecuador. Esta sí me duele. Esta sí me duele decir esto, pero. Viendo que Ecuador no tiene ese lateral por derecha. Y yo era la bestialidad de Ecuador. Creo que Ecuador tiene problemas con esa banda. Y, y creo que eso será el punto débil de Ecuador ante Colombia. Tengo fe que Ecuador pueda hacer buen papel, pero creo que este partido se lo llevará a Colombia sin ley. Creo que se lo llevará a Colombia. El partido es Argentina Perú. Un Argentina que viene motivado, viene de ganarle a un Uruguay y Perú viene de caer ante Bolivia. Para mí creo que Argentina se llevará este triunfo. Creo que Argentina demostró un juego que ni yo lo había visto. Creo que tiene un equipazo Argentina chile en venezuela chile que viene de ganar en casa venezuela que viene a ganar en casa pero ahora van a jugar en chile para mí creo que este partido se puede resumir en tres cosas un chile que va a atacar desde el primer minuto a venezuela un venezuela ganado. para mí este partido se lo lleva a chile creo que chile tiene buenos jugadores a vital a alexis sánchez a Everton. digo que este partido se lo lleva a chile Brasil versus Uruguay. Creo que este será un, el partido de la fecha. Un Brasil que viene de empatar ante Colombia. Un Uruguay que viene de caer 3-0 con Argentina. Creo que aquí será un partidazo. Un, Argent, un Uruguay por giro de punto. Un Brasil que quiere seguir andando en estas eliminatorias. Para mí, creo que Brasil se va a llevar. Estos tres puntos. Y se quedan mis predicciones. Bolivia, Paraguay se lo lleva Bolivia. Colombia versus Ecuador se lo lleva Colombia. Argentina, Perú se lo lleva Argentina. Chile, Venezuela se lo lleva Chile. Brasil, Uruguay se lo lleva Brasil. Déjame tus predicciones en la cajita de los comentarios. Que haré en menos de 24 horas. El próximo video de suscriptores y sus predicciones, así si quieres aparecer en un video, suscríbete